San Francisco de Macorís se encuentra ya abastecido de tantos hechos que están ocurriendo con jóvenes buenos de nuestra ciudad. Como la policía ejecuta esas investigaciones cuando ocurre un caso con uno de ellos, así queremos nosotros esta juventud que secuestra aquí esta masa de jóvenes, que se haga una investigación rápida. 24, que no a... antes de las 5 de la tarde ya no den una respuesta de quiénes fueron esos asesinos. Quiénes fueron la gente, la gente, la gente, la gente. Martín, queremos que saquen la policía de ahí, porque están abusando con la juventud que anda caminando en el barrio, este problema no tuvo que ver con los puntos entonces ellos cuando hay los teteros no bajan para allá, nosotros queremos que la policía se ponga la pila y busque los responsables de esa muerte porque no fue un animal que mataron un muchacho serio del barrio cada, cada semana estamos perdiendo la juventud del barrio queremos que se haga justicia rápido y sacar este caso